Cuando me quedé embarazada, me fui un mes al campo. Sabía que sería la última vez que estaría sola en mi vida. Allí conocí a Cundina. Paseamos juntas. Me enseñó a cultivar acelgas y me contó historias de campesinas. Un día le dije que quería tocar las yeguas antes de volver a la ciudad. Tócalo. aquí cuando yo le doy. Yo no había venido nunca a Chales, ¿eh? Y mira cómo en cuanto me vieron con la bolsa sabían que les traía. Y son animales. ¿no? Oye, yo te he grabado, ¿eh? Ay, toda la explicación. De... Qué gorda. ¿Cómo que qué gorda? No voy para grabar. Porque a mí me gusta. algo. Como... No... Ay, pero qué mal habla esa. ¿Por qué? Porque sí, porque hablamos con la U y con... A mí me es igual, ¿eh? Nuestra costumbre es así. Ella me cuidó y yo aprendí de ella.